Buenos días estimados alumnos hoy vamos a hablar acerca de teorías y sistemas psicológicos eh, vamos a tratar temas este, puntuales eh, para, para el desarrollo de la materia eh, vamos a empezar la primera unidad que vamos a revisar es la psicología en la grecia clásica bueno como ustedes ya lo, ya lo, lo tienen que haber leído muchos de los pensadores o los pensamientos que tiene la psicología actualmente eh, y muchos de los que se han desechado por supuesto se inició dentro de la psicología de la grecia puesto que ellos fueron quienes digamos sentaron bases del pensamiento debido a su gran creatividad en algunas palabras y en, y en otros aspectos debido a su, su observación dentro del pensamiento de la psicología eh, como tal o, o, del, o del medio como tal ¿sí? bien vamos a ver dentro de ellos puntualmente algunas orientaciones justamente que obedecen al desarrollo este, de cómo el pensamiento se, se formulaba en aquellas épocas por ejemplo tenemos la primera intervención naturalista en cual el enfoque del pensamiento en ese, en ese tiempo era orientado hacia el medio hacia afuera es decir hacia la naturaleza en sí eh, hablábamos por ejemplo de que la conducta de la persona utilizando términos psicológicos por supuesto era mediada o era dada digamos por los sucesos ambientales que suceden tomen en cuenta que en la Grecia Antigua muchos de los, de, la, de los pensamientos o muchos de los sucesos que, que se daban en el medio eran eh, se daban explicaciones de tipo místico es decir se creaban dioses eh, o se, se imaginaban ellos una, un número bastante amplio de dioses que digamos que dictaban eh, los sucesos contemporáneos que se daban alrededor de las personas ya sea desde la naturaleza ¿sí? desde la erupción la tierra, el sol, el mar todos tenían un, un respectivo dios eh, que, que obedecía justamente y que quien dominaba y que al cual digamos para no tener sucesos este extraños entre de las personas se les rezaba el hecho de por ejemplo ir a navegar, navegar el mar subir una montaña o lo, los favores se pedían a deidades eh, superiores en la orientación biológica, en cambio ya tenemos un poco más orientado acerca de, de, de, de la biología de la persona, de los de los eh, tomen en cuenta que aquí justamente ya aparecieron pensadores en los cuales eh, hablaban acerca de, de de cómo, principalmente médicos, sí, de cómo tratar a las personas en sus distintas enfermedades. Aquí uno de los, de los principales exponentes fue Hipócrates, el cual este eh, principalmente fue quien quien daba o quien este, trató de hacer este, todo tipo de, de disecciones, ver cómo curar a las personas en, su, en sus enfermedades de tipo eh, biológico si sí, tomen en cuenta que en la actualidad podemos todavía escuchar dentro de los médicos que graduan el juramento hipocrático que obedece justamente a, es, a, est, a estos días en el cual eh, Hipócrates como uno de los primeros médicos eh, trataba de resolver los problemas biológicos de las personas la orientación matemática hablábamos de justamente de la lógica ya de las personas de, de cómo trataban de resolver justamente o ver los inconvenientes que se daban a través de la lógica eh, también muchos mucho, este, se, se hablaban de la matemática como respuesta a muchas de las funciones de vida que se tenían ¿sí? eh, hablemos del intercambio hablemos de, los, de, de, de de cómo hacer la división este, de, de, de, digamos de algún bien cantidades también se, se medían en estatus acerca de moneda todo o sea obedecía numéricamente no por matemática debemos entenderlo como tal sino justamente porque obedecían a factores lógicos el comportamiento dado en, en esa época la orientación ecléctica en cambio es un compendio los pensadores de esta, de esta, de esta, de esta, de esta corriente eh, buscaban dentro de las, de las teorías de las diferentes teorías empatar una super teoría por decirlo de alguna manera en la cual explicase todas las funciones de la vida eh, cotidiana entonces, esta orientación lo que pretendía eh, o hacía era recoger las mejores, lo mejor de cada una de las teorías para completar y explicar los sucesos de la vida en una teoría mucho más mucho más amplia. Esto llevó realmente a, a que pensadores como el mismo Platón los calificara como pseudo, pseudo intelectuales, ya que no hacían un esfuerzo propio por desarrollar una teoría, sino que cogían lo, lo, lo mejor de cada una de ellas para comprender una aún mayor y por último la orientación humanista en el cual ya se centraba la persona como, como eje fundamental de vida eh, como quien de, digamos de, de, de, determina sus propios designios quien, se, quien manifiesta el comportamiento o quien es este quien controla los sucesos eh, que suceden a, a su alrededor ¿Sí? también uno de esos pensadores eminentes dentro de la humanista está Sócrates eh, bueno, que, que por cultura general se lo conoce bastante el cual era un, uno de los pensadores que creía que, la, que todo lo que, lo que la gente sabía o conocía acerca del mundo estaba dentro de sí misma y lo único que había que hacer era las preguntas adecuadas justamente para responder esos designios eh, o, esos, o esas inquietudes que tenían las personas él utilizaba un método que se llamaba la mayéutica en el cual eh, eh, se, significa, se, digamos en, en griego, dar a luz entonces esto este eh, lo que hacía es esto, justamente dar a luz a las ideas que se encontraban dentro de las personas a través de las preguntas adecuadas ¿sí? también este bueno dentro este para, vamos a hablar como base de, de Sócrates sus dos este, eh, este discípulos bueno uno atrás del otro que fue Platón primero uno de sus discípulos y luego este el discípulo de Platón fue Aristóteles quienes digamos cime, cimentan lo que es la base del pensamiento actual puesto que ellos fueron los primeros que le dieron al, a la, al al, a la persona una dualidad entre, entre cuerpo y mente y explotaron esos designios qué decía platón acerca de esta dualidad bueno decía que por ejemplo las personas eh, nosotros eh, nuestros sentidos captan la información del medio pero nos, nos, nuestros sentidos no son perfectos es decir por ejemplo nuestra única mente eh, que es la perfecta, es quien interpreta los, los, lo, lo que nosotros recibimos a través de los estímulos del medio. Es decir, los diferenciaba completamente, que por ejemplo el uno, el primero era imperfecto, pero permitía captar los, los, los estímulos del medio, y el segundo los interpretaba, ¿sí? los completaba y les daba una razón de ser. ¿sí? En cambio Aristóteles, él, al explotar también esto de aquí, hablaba más bien del sentido de las acciones. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, que le daba a todo una causalidad. Que por ejemplo tenía, eh, tenía eh, nuestras, cada una de las acciones tenía una razón, incluso de, este, desde lo más mínimo. Si sí, ustedes pueden ver este dentro, de, dentro del libro, desglosado, es, estas este, causalidades, si se quiere, en las cuales por ejemplo habla acerca. Pongamos un ejemplo, por ejemplo, el, el, cuando ustedes este, arrojan una, una piedra al lago, digamos, para hacer las ondas. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo, eh, incluso el coger la piedra, lanzarla, eh, el tamaño que tiene todo obedece a una causalidad ¿Qué quiere decir por ejemplo si nosotros queremos simplemente que la, que la piedra este, rebote en el agua escogeremos una pequeña si queremos que realmente se hunda escogeremos una grande entonces todo eso tiene una causalidad incluso el hecho de arrojar la piedra puede ser porque me quiero entretener porque bueno realmente en ese momento o me habían comentado que puedo hacer eso tiene toda una causalidad entonces Aristóteles definía cada uno de esas en 10 tipos en los cuales eh, abordaba todo eso bien vamos a avanzar un poco más vamos a hablar acerca de vamos a saltarnos un tiempo un periodo en el cual se desarrolló un gran pensamiento que es en la Roma dentro de la edad media muchos de estos este, pensadores este, dentro de Roma tenían unas inclinaciones el primero es el estoicismo en el cual este, decían que el, los designios de la vida ya determinaban a la persona, es decir ellos creían en el destino por así decirlo de alguna manera es decir que nosotros ya estábamos determinados a vivir de cierta manera y que ellos no se metían justamente con ese destino para que siga su curso el epicureísmo en cambio las personas de aquí estos tenían a la, a la, hasta a la, a la felicidad como finalidad de vida ¿sí? en los cuales por ejemplo siempre practicaban el hedonismo como principio de vida que es eh, justamente buscar placer y evitar el dolor entonces eh, buscaban principalmente la, la felicidad como destino de vida ¿Qué hacían los neoplatonismos? Acuérdense que el platonismo ya hablamos de la dualidad que se tiene de la mente-cuerpo, pero los, los, los, los neoplatonistas hablaban de esa intencionalidad que se tiene acerca de, de, de, de utilizar justamente ese conocimiento que ya tenemos acerca de cómo nuestra mente puede interpretar y cómo podemos utilizar esos conocimientos en, en, en nuestro favor. Decían bueno que, la, que, la, que el cuerpo es una prisión del alma. Eh, tomamos en cuenta que por alma podemos hablar del pensamiento del la, de la, de la ente inmaterial y, y que es trascendental en el cual decía bueno que, que nos limita nuestros, nuestros, este, nuestro cuerpo físico para poder eh, desarrollarnos plenamente ¿sí? también es otro importante otro salto dar importante acerca de otro pensamiento importante dentro de los inicios que es justamente el cristianismo con Jesús como como su principal exponente no quiero bueno realmente ahondar mucho en esto porque mucho de lo, ya lo tenemos este muy muy claro, este acerca de, de, de cómo funciona acerca de pero qué es lo que qué es lo que, que, que lo que gana adeptos acerca del, del cristianismo en aquella época y por, por qué fue un pensamiento influenciado muy importante dentro de ese tiempo. Bueno, realmente porque no se ponía a los gobiernos vigentes, es decir, bueno, eran, eran, teníamos por decirlo un punto y aparte en su desarrollo, ¿sí? eh, ofrecían un reino espiritual de paz y amor en Dios, ¿sí? y, no, y no, no, no, no, ofrecía una salvación ¿sí? y una inmortalidad para las mismas personas. Es decir, era muy atractivo que a pesar de que uno, como se había comportado en aquella ocasión, pueda pasar a ser un ente trascendental luego este después de después de muerte. Bueno, y hubo otros periodos en cuanto la edad de las tinieblas, que es decir, un periodo de, de oscuridad intelectual, luego el despertar de la vida intelectual, eh, con el crecimiento de, de universidades, de, de la proliferación de, justamente de otros, de otros tipos de, de acontecimientos que hacían. Eh, que desarrollar el pensamiento, las sociedades ilustradas en las cuales nos traían, por ejemplo, grupos de compendios de personas en los cuales eran pensadores que trataban de desarrollar justamente eso, el pensamiento. Y por último, exponente como de, este, de, este, de esta partecita que es de este Santo Tomás de Aquino con la escolástica, en la cual decía, por ejemplo, que, que todo dice la pregunta y respuesta como método para llegar a la verdad. Eh, adiós ¿sí? bueno hablaba de principalmente de las cinco potencias que tenemos las personas la vegetativa sensitiva apetitiva y locomotriz e intelectiva que decían que daba de de, de vida para las personas y cómo nos comportamos o cómo debemos comportarnos según el medio y según estos estos cinco tipos de potencias que poseen las personas ¿sí? bueno hasta aquí esta partecita les agradezco mucho su atención